soy Rael Banger y en esta hora le traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo eh, hacer una conexión entre Word y Excel ya que sabemos que, que Word es uno de los editores de texto más potentes del mundo entonces eh, para ello a veces necesitamos hacer una, usar las herramientas de Word para trabajar en Excel y no las tenemos como en este, en este caso sería el micrófono sabemos que Sabemos que en, que en Word, que en, en Excel, no se puede activar de esta forma y queremos copiar rápido, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer que lo que copiemos acá salga en Word sin ningún inconveniente. Como por ejemplo, si yo estoy copiando aquí, estoy hablando automáticamente, se va escribiendo aquí. Y si yo quiero editar números largos y todo ello, y todo ello en Word, en Excel, perdón. Y quiero que aparezcan allá. Entonces de esta forma podemos hacerlo sin ningún inconveniente. Entonces como pueden ver, todo va copiándose tal cual a la perfección sin cometer nada de error. Pero ello es lo que nosotros queremos que se, que se escriba en Excel para hacer las cosas más rápido. Entonces ¿qué hacemos? Vamos a irnos a abrir Excel. Y aquí en Excel, supongamos que, quer que queremos copiar. En, en, en un recuadro como este, en un, en un rango así cierto entonces qué hacemos vamos a copiar el rango que nosotros que, en el, que nosotros necesitamos copiar y se van a venir todas las la, la casillas vamos a pegarlo aquí a word cierto vamos a pegarlo de esta forma en caso de que rango que queramos copiar eh, supera estas dos, estos dos extremos de word simplemente nos venimos aquí a disposición y vamos a, a buscar orientación vamos, vamos a poner el documento en horizontal y miren como pueden ver entonces si yo me posesiono aquí lo que yo copio aquí automáticamente se va a copiar allá en ese entonces eso se lo voy a explicar ahora vamos a correr esto así vamos a correrlo así vamos a correrlo de esta forma entonces yo quiero copiar a, voy a darles un ejemplo rapidito para que el vídeo no se nos haga muy extenso yo quiero copiar en cada casilla es de estas eh, eh, los años vamos a copiar aquí cada año listo vamos a poner aquí 2000 bueno entonces qué vamos a hacer lo que queremos es que aparezca en, en excel todo lo que copiamos aquí entonces que vamos a hacer vamos a Están viendo esta esta opción aquí para mover el libro en esta opción vamos a dar clic derecho copiar cuando hayamos copiado esto vamos a irnos a excel y donde nosotros querramos que se copie la información de word vamos a pegarlo allí entonces voy a, a posicionarme aquí en la b3 para que se pegue de aquí en adelante, entonces ya darle clic en pegar, pegado especial vamos a palomear esta opción que dice pegar vínculos, luego texto y vamos a dar clic en aceptar, una vez hecho ello nos va a salir una, van a salir unos ceros así para indicar que ahí se va a pegar la información que nosotros copiamos en Word y como ejemplo de ello vamos a hacerlo siguiente, vamos a, a, ir las, a, a ir seleccionando las casillas donde yo quiero que se copie el número que yo le diste, ¿cierto? Ya que en ese usaba más que todo número. 2019. 2020. 2021. 2014. 2013. 2014. 2010 Como pueden ver copio todo aquí sin cometer error y lo hacemos más rápido que eh, eh, eh, Digitalizándolo directamente de esa forma de hacerlo con el texto no sé si me dicen si me pude si pude explicar bien esa, esa partecita me estaba embolatando allí bueno igual ya me comprendieron entonces de esa forma lo hicimos más rápido y si vamos acá es el. miren que todo lo que hicimos está aquí cierto Está allí cierto y en caso de que ustedes digan no, pero no quiero que esos ceros me queden allí, no importa, simplemente seleccionan y cambian el formato, quitan la forma o simplemente borran el formato. Eh, Donde está borrar formato, aquí, borran el formato y automáticamente todo se les va a poner tal cual como estaba antes. Si sí, dan clic en borrar formato, borrar formato, eh, eliminar, bueno, esas opciones ya lo harán después porque esto es otro, este tutorial no tiene nada que ver con ello. Entonces miren que esta es una prueba Simplemente todo lo que hagamos aquí en Word Se va a pasar allá Y si ustedes quieren seguir haciendo lo mismo Guardan cada libro por separado Y entonces ya saben que cuando abran Word y copien Después al abrir Excel Se les va a actualizar con toda la información que ustedes tengan aquí Eso ha sido todo por hoy Espero que me hayan entendido Y no olviden de suscribirse Compartir el contenido Y por favor hagan otras preguntas Que conforme a ello Yo voy subiendo el contenido acá del canal Conforme a las necesidades que tengan y tchau.